Su asistencia. Sí, doctor, Este, la asistencia. Sí, doctora, A ver, aquellos miembros pueden levantar la manita, un favor. ¿Trofe? Alex, sí, buenas noches. ¿Trofe? ¿Hasta cuándo se ya que no estamos en lugar? La idea es que puedan al menos avanzar una parte en su efecto, ya... A las 10 y 20, si existe algún tipo de complicación, evaluamos un tema de la prórroga. no Tratemos en lo posible de lo que podamos avanzar. Si no alcanzamos a completar el análisis de lo que hemos escogido, evaluamos el otorgamiento de una prórroga. Listo. Miki, buenas noches. Sí, tu asistencia creo que era, ¿no, Miki? Sí, doctor, buenas noches. Y sí, ya está registrada. Sí, Gracias. está registrada. Valida tu asistencia, Miki, no te preocupes. Gracias. Gracias por confirmarnos. Mirza, buenas noches, adelante, te escuchamos. Doctor, también para que valide la asistencia, por favor. Ah, sí, ya no está valida, Mirza. Valida tu asistencia, sí. no hay problema. Perfecto. Gracias a ti. ¿Do Roger, doctor. ¿no? Manuel, doctor, buenas noches. Manuel, ya ah, está. A por ver. favor, me Un momento, Manuel, un favor, un momento que ha levantado el manito Roger para mantener el orden, por favor. Sí, doctor, Roger. buenas noches. ¿Tu asistencia sí, del micro? Sí, doctor, mi asistencia, por favor. A ver, Ronel Castañeda, ¿cierto? Sí. Listo, valida tu asistencia, Ronel. Muchas gracias. gracias. Manuel. Ramos Campos, por favor. A ver, está. Estaba... Presente, doctor, ¿No, doctor. Manuel, yo está. Listo, Manuel, tu asistencia. Presente, doctor. Sí, ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo, el, doctor? El, Manuel, tu asistencia. A ver, vamos a ver. Un momento. Estaba de ahí la señorita. Somos ah, Renato, nosotros somos a roja. Renato, Renato. Renato, valida tu asistencia. Había una señorita hace un momento, disculpe. Ramos pues, Campos, doctor. Ah, Alejandra Ramos. ¿Sí? Alejandra Ramos. Alejandra, María Alejandra Ramos, ¿cierto? Sí, doctor. Bien, sí, María, valida tu asistencia. Mirza Roger, no sé si hay alguna consulta adicional. Figura su manito levantada. no, doctor, voy a bajar mi. Listo, que no se puede. Antonia ay, yo, ¿verdad? Sí, con el audio. Antonia yo, ok. Antonia, sí, para la otra sesión, trate de verificar si que todo audio se encuentra operativo, por favor. Esto, habiendo cumplido con el registro de asistencia y la validación correspondiente a los miembros que no habían podido en un inicio con eh, efectos del orden del desarrollo de la sesión, validar su asistencia, quedan validados en su efecto conforme a las actuaciones realizadas. Doctor, Hans, buenas noches. Doctor, doctor, buenas noches. Disculpe, sí, lo que señor. pasa es que justo me salí porque no sé si se dio cuenta, salí de la plataforma hace 10 minutos y acabo de ingresar hace 2. Sí, doctor. Esto, Hans, validar sí, está usted. En clase. Ok, muchas gracias, doctor. No te Gracias a ti. Listo. Bueno, habiéndose validado la asistencia correspondiente, procedemos a la suspensión de actividades a efectos de que puedan cumplir los miembros con el análisis de la lectura proporcionada de acuerdo a la libertad y disposición de cada uno de ellos en su efecto, siendo que se han otorgado seis materiales para su análisis en este acto correspondiente. Quedamos al pendiente. Uso saludarlos. Muy buenas noches. Profesor, la preguntita. ¿Sí? Profesor. favor. ¡Mira, menino! ¡Guillermo! Algo ni <ríe> Vamos a regresar. Vamos a hacer el trabajo. Regresamos. ¿Vamos a realizar ahora o la próxima clase? ¿Quién nos puede contestar? Ahora mismo. Ahora, Eso de la, la plataforma. ¿en ¿en qué? ¿en ¿en qué? ¿Lo subimos a la plataforma o realizamos la próxima clase? Sí, Guillermo. ¿Ah? Se ve entrecortado mi amigo. Guillermo, sí, adelante. Chame. Profesor, ah, ustedes, no profesor, disculpe. Profesor, o sea, lo subimos a la plataforma, ¿vamos a realizar ahora o al inicio de la próxima clase? Vamos a ver de acuerdo al, al plazo que una vez reanudamos. ahí ¿A ¿a qué, que ¿a qué nos el tiempo, profesor. 11 y 20. Ah, sí, ideal, gracias por sí, Gracias, profesor. Sí, bien, bueno, gracias, gracias a, ti. a ti, Miguel. Buenas noches, escuchamos. Torres, disculpe. Eh, buenas noches, eh, doctor. So, eh, en caso de la lectura número 5, doctor, son de, sobre las normas legales, eh, ¿lo vamos a hacer todo o vamos a agarrar una norma específica? Puedes establecer algún este, capítulo en todo caso, también podría ser en su efecto, depende de qué punto en específico desees abordar. Bueno, no sería oportuno eh, que escogieran un artículo ¿no? en, en su efecto. Sería ideal escoger un capítulo que comprendamos unos 6, 7 o 8 artículos, dependiendo, y de acuerdo a eso el efecto un análisis. ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Listo, claro, gracias. ¿Me escucha? ¿Por favor? ¿Me escucha? ¿Ya la uñas teniendo en este sentido que eh, se proporcionó ¿no? el material de lectura y nos encontramos dentro de la actividad de práctica vinculada a lo que es este, el desarrollo propio de las actuaciones eh, del material de lectura proporcionado. Eh, he podido apreciar por medio del grupo de WhatsApp que eh, uno de los miembros ha compartido, creo que hay inconvenientes para acceder a la plataforma, no sé si pueden lidiar en este caso. Dígame, doctor, estoy desarrollando ya mi, haciendo mi comentario en la plataforma. Doctor, yo hice mi trabajo, lo mandé y se colgó la página. Doctor, a mí también. Sí, lo mismo me pasó a mí, doctor, mm. estoy volviendo a hacerlo nuevo, se algo amado. Ya, bueno, sí, a este A mí se sí me volvió a cargar otra vez, o sea, el sistema sí se sí, colgó un momento, pero sí volvió a cargarlo nuevamente. Ay, yo también, profesor, sí, sí. se ha colgado mi trabajo. Yo estoy ahorita en la plataforma, bueno, no presenta problemas, pero eh, debido a la imagen proporcionada, en este caso por uno de los miembros, eh, es pertinente no otorgar un tiempo adicional para el desarrollo de la presente actividad. <coughs> Tengamos en consideración también, eh, como cuestión previa, que debemos tener eh, en este caso que es oportuno que trabajemos nuestra información y quizás en un archivo de Word. Y una vez concluido el resumen, poder trasladarlo y subirlo directamente a la plataforma, ¿no? Podría ser una opción para que tengan mayor facilidad ante alguna situación adversa que afecte el normal desarrollo registro de la, de la actividad práctica. Ah. Déjalo abierto, doctor, el foro todavía hasta mañana. Hijo sí, suyo en el aula virtual, a ver un momento. ¿por? Porfa, profe, para poder hacerlo, bueno, pues no vamos a poder. Nos agarra los nervios a nosotros, profe. Bueno, verificando en este caso eh, que efectivamente algunos miembros han tenido esa inconsistencia se otorga el plazo como máximo hasta el día lunes de la próxima semana, en su eh, efecto, chévere, teniendo eso, en eh. consideración ustedes tienen también otras actividades programadas dentro de la semana y a efectos de que puedan cumplir con esta situación. Lo que sí en eh, este caso se requiere... eh profe, doctor. ...semana puedan en su efecto realizar la oralización de sus comentarios vinculados a la presente sesión. Doctor, disculpe la molestia, considere mi asistencia, Pedro Coronel Olaya. A ver, un momento, por favor, vamos a multiplicar. Listo, Pedro, valida tu sustención no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Bueno, en ese sentido, teniendo... Buenas noches, disculpe. ¿Ah? El mío también, por, sí, por favor. Sí, ah, eso, un momento, por favor. Doctor, ¿se escucha el sí, audio? Valida tu asistencia, Justino. Alex, sí, buenas noches. Vale, no, estaba haciendo una prueba de sonido. ¿Se escucha mi audio, doctor? Ahora sí, Alex, fuerte y claro. Bueno, habiendo, teniendo en consideración... Gracias, doctor. ...dichas actuaciones, procedemos en otorgar el plazo antes indicado, teniendo en consideración que se traslada para la siguiente sesión la oralización de los comentarios relacionados a la presente sesión. Eh, por otro lado, debemos de tener en consideración ¿no? que eh, siempre que se evidencia alguna actuación dentro de la plataforma virtual, les re puedan hacer reconocimiento oportuno a través de el, el grupo de WhatsApp en su efecto que contamos. Y en este aspecto, lo que sí, puedan hacer un screen a efectos de que pueda verificarse la fecha y hora en la que se obtiene la información. Y así poder tener mayor sustento a efectos de poder efectuar alguna prórroga o actuación que se requiera para ello. Bueno, en ese sentido, son las actuaciones que se tienen a consideración. Estando ya eh, en el tiempo límite de desarrollo de la sesión. Y teniendo en consideración que se ha cumplido con cada una de las actividades, solicitando también a cada uno de los miembros previamente tengan en consideración cumplir con los plazos estimados y detallados en la presente sesión y no habiendo mayores puntos que tratar y habiéndose también consolidado o validado ¿no? la, el registro de asistencia de los miembros participantes de la presente sesión, damos por cumplida y ejecutada la presente Estando el tiempo entonces y el plazo establecido damos por cerrada la presente sesión no sin antes agradecer a cada uno de los miembros por su participación activa dentro de la misma y desenvolvimiento por Muchas gracias, gracias a José. todos ustedes que tengan un excelente noche en lo que resta del, el día de doctor, hoy Buenas noches Igualmente, gracias. buenas noches Gracias, gracias, gracias, gracias. cuídense Hasta luego Dios sí, lo bendiga mucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros.